Hola, hola, hola. Disculpen ustedes, se nos cortó la señal y con, bueno, como siempre, suceden las cosas en el momento menos pensado. Bueno, seguimos. El día de hoy estamos muy contentos de poder compartir con ustedes la palabra de Dios nuevamente, hoy sábado por la mañana, separar un espacio para poder comunicarnos y poder encontrarnos nuevamente en este programa Tu Encuentro con Dios. Para mí realmente es un gozo y una alegría estar con ustedes y compartir, como ustedes saben, todos los sábados salimos, después de las 10, en el Facebook Live. Ustedes pueden vernos en el programa de Facebook Live, en vivo, o también pueden ustedes vernos en YouTube, Boris Darmon Canal. Busque en YouTube Boris Darmon Canal y suscríbase para estar al tanto de los mensajes que subimos a nuestros programas. Estuve preguntándome durante esta semana, de manera constante, ¿cuán importante es tener confianza en un ser supremo? Los ateos normalmente nos acusan a aquellos que creemos en Dios de que nosotros hemos creado un Dios porque no sabíamos cómo resolver los problemas individuales de nuestra vida cotidiana. Y dicen, dicen ellos que nosotros creamos un ser supremo porque es la única manera de escapar a nuestra realidad eh, palpable, la realidad diaria, la realidad humana, la vida que tenemos cada día. Pero se equivocan. Se equivocan fehacientemente. Porque lo que nosotros los cristianos, o los que creemos en un Dios supremo, en un Dios real, no hemos olvidado que cada situación que vemos en la naturaleza, que leemos en las Escrituras, o que palpamos diariamente en la vida de cada uno de los seres humanos, no son otra cosa más que simple proyección de que hay alguien al lado, detrás, arriba, abajo, en algún lugar, obrando en favor de nosotros o dejándonos a nosotros hacer lo que más nosotros se nos place. Dentro de esos contextos de comportamiento, generalmente nos preguntamos por qué el hombre busca el mal. ¿Por qué el hombre busca la maldad? Conocida es, para aquellas personas que han leído la palabra de Dios o que han entendido que las cosas de este mundo no han sucedido por el azar o por las circunstancias de la suerte, que Dios en su misericordia y en su bondad y en su grandiosa omnipotencia y presencia perdone, creó el universo. El universo mismo en su organización puede mostrarnos a nosotros que no fue hecho por la casualidad, que no es el producto evolutivo de las cosas la que trajo el universo, que los científicos no puedan descubrir la inmensidad de la grandeza, de la inconmensurable grandeza del universo, seres finitos como nosotros que ni siquiera podemos ir de manera libre y, y abierta y, y este, voluntaria a la luna que es el uno de los pequeños satélites que tenemos aquí en nuestro satélite en el sentido de que ronda nuestra tierra que es una de las cosas más cercanas que tenemos aquí a nuestra a nuestra a nuestro planeta imagínense querer comprender la grandeza la inmensidad la profundidad del universo. Entonces, bajo ese contexto, criticar al hombre porque tiene la idea de creer en un ser supremo, suponiendo de que no tiene la capacidad de resolver por sí mismo sus problemas y tiene que buscar un algo fuera de sí, fuera de su control, para llamarle Dios y creer en ese algo supuesto o simplemente existente en la mente, en la idea del hombre, es una desfachatez profunda, grande. Pero dejando de lado la crítica de los ateos a los, a los que creemos en Dios, busquemos entonces la razón de ser de por qué nosotros tenemos que confiar en un Dios supremo. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué es importante para nosotros confiar en el ser que, según la Sagrada Escritura y según la naturaleza, nosotros podemos darnos cuenta que Él nos creó? Como dije, el Creador decidió crear el universo y en el universo crear un pequeño planeta y en él poner a seres que sean semejantes a él. La Escritura dice que creó a un hombre y a una mujer con semejanza a Dios. La semejanza tiene que ver con parecido, tiene que ver con cercanía, tiene que ver con relación, tiene que ver con apariencia, tal vez, también. Entonces, el hecho de ser producto de ese deseo de que este ser exista o venga a la existencia, demuestra el propósito que tiene este creador, este supremo creador, para con nosotros. Vayamos un poco al campo de la reflexión de la realidad humana. Cuando tú tienes un hijo, y lo esperas con propósito, o lo tienes con propósito, o buscas tenerlo porque es tu naturaleza querer tener familia, formar parte eh, con alguien que tú produces en el amor, en la relación con tu pareja. No hace otra cosa más que inducir al hombre a amar, a cuidar y proteger al fruto de su vientre, en el caso de la mujer, y al fruto de sus genes, en el caso del varón. De la misma manera, cuando Dios creó al hombre, lo hizo con el propósito de amarlo y cuidarlo. Y ese propósito de cuidarlo y amarlo se puede ver así como en el cuidado de un padre que alimenta, protege, da casa, eh, viste, cuida, en el sentido de orientación eh, personal, psicológica, emocional, así también la naturaleza, el contexto en el cual nosotros vivimos, nos demuestra que nosotros fuimos creados y que podemos confiar, vivir confiados en el ser que nos trajo a la existencia. No es una cosa muy pequeña pensar de esa manera, porque tiene que ver con la aceptación abierta y real del hombre, de que hay un ser que lo ha rodeado o le ha rodeado de todo aquello que necesita para poder vivir bien y feliz. Como en el ejemplo del padre y la familia o sus hijos, van pasando los años y conforme la madurez va tomando la experiencia del ser humano, vamos desligándonos en parte de ese padre de familia y vamos tomando de alguna manera nuestras propias decisiones. En algún momento, cuando ya somos adultos o más jóvenes, tempranamente jóvenes, decimos a nuestros padres, ya no decidas por mí, yo tengo que elegir lo que yo realmente valoro y creo que es para mí. ¿Por qué el hombre toma esa decisión? Porque fuimos hechos dentro del contexto de libertad, de libre albedrío, de libre elección. Allí podemos ver la misericordia del Creador que nos hace seres libres aún sabiendo que podemos elegir equivocadamente. Como la hija que cumple 18 años y le dice a su papá, papá, yo ya tengo, soy mayor de edad, yo ya sé lo que quiero, así que te voy a pedir que me dejes ir fuera de la casa a vivir con mi amigo, con mi amiga o como tú quieras. Y el papá le duele en su corazón que la hija se vaya de la casa, porque dentro de la casa tiene todo, tiene la protección, la ayuda, la orientación de cada momento de la vida de su hija. Sin embargo, ella elige caminar el camino de su propia elección ese libro albedrío esbozado en esta ilustración que puede ser un asunto real en la vida de cada uno de nosotros yo tengo hijos e hijas entonces también se puede ver en la realidad de la vida del hombre cuando él toma la decisión de elegir el camino que a él le parece adecuado o quizás inadecuado pero lo elige con o sin el permiso del Creador, en este caso Adán, elige tomar el camino equivocado, juntamente con su esposa, de desobedecer a Dios y caminar el camino del error. Por esa razón, hoy en día, nosotros los seres humanos, sufrimos las consecuencias de nuestras elecciones. Y hay muchas cosas en nuestra vida diaria que no podremos resarcir, sí, remediar, gracias a que justamente nuestra libertad de elección nos llevó por el camino de la incertidumbre y la inseguridad. Y aquí viene la primera respuesta a la pregunta, ¿por qué es importante confiar en un ser supremo? Basado en las evidencias que tenemos en la naturaleza, basados en la evidencia que tenemos en la palabra de Dios. Las enseñanzas dadas allí nos inducen, nos instruyen a que los seres creados tenemos un creador y que no necesariamente por la incertidumbre creada en la mente humana, el hombre crea un ser supremo ideal o una idea, sino por la realidad, la esencia de la realidad que tenemos en nuestra vida diaria, respecto a lo que sucede en nuestro diario vivir. Todos ellos lo que hacen simplemente es darnos evidencias, mostrarnos realidades, de que no solamente fuimos creados, sino que ese creador bajo la proposición de que somos libres para elegir, a pesar de haber elegido equivocadamente el camino, hoy él nos da su protección. Esa protección lo podemos ver en la manera como el mundo como tal se desenvuelve. Por ejemplo, la inseguridad social, que es la consecuencia de la desobediencia del hombre, buscando hacer su propio mal, buscando su propio beneficio, entre comillas, comete los errores más atroces, como la violación, la destrucción de la vida de una persona, el homicidio, el suicidio, el robo, los asaltos, no son otra cosa más que el acto voluntario del hombre pero en desobediencia a su Dios. Si ese acto de rebeldía en su comportamiento nos hace a nosotros vivir en una situación de inseguridad, porque no tenemos el control social, el control de lo que sucede a nuestro alrededor, no hay otra cosa más hermosa o más grande que sabiendo que no podemos parar aquello que nosotros vemos como peligro en nuestro entorno, Podamos confiar en un ser supremo, podamos confiar en un Dios maravilloso, en nuestro creador que conoce nuestra realidad porque nos hizo. Salmos dice: Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos. Entonces, ¿dónde está el hombre que en sus momentos de desesperación desconfía de Dios? <coughs> ¿Dónde está? Perdido. ¿Dónde está el hijo que teniendo a su padre no va y le pide ayuda? Perdido. No es una idea creer en Dios. Dios no es una idea creada por el hombre. Dios es una realidad viviente en la experiencia humana. No vamos a hablar de los milagros, pero hay hechos impresionantes que si bien es cierto no se manifiestan de manera cotidiana, podemos nosotros inferir de que son hechos que escapan a la intervención humana y que sin duda son pequeños atisbos, brillantes, pequeños chispazos, que por nuestra condición humana limitada, pecaminosa, obnubilada por el mal, no lo podemos ver todo el tiempo, pero sí, hay evidencias permanentes, constantes, en diferentes personas, en diferentes lugares, donde Dios, el Todopoderoso, se manifiesta de una manera increíble. Yo recuerdo una experiencia muy interesante, en la que un colportor, una persona que vendía libros, visitaba las casas, los hogares de las personas, y en cada ocasión que llegaba a una casa, ofrecía sus libros, porque con eso se pagaba sus estudios. Y en el caso que voy a mencionar es de una persona que llega a la puerta de una casa, toca la puerta, y una persona sale y le dice eh, que pasen a su casa para poder conversar. Este colportor pensó que la persona estaba utilizando mal la palabra o el verbo pasar y dijo, pasen, con el objetivo de que él ingresara, porque él no podía saber por qué ella utilizaba ese lenguaje de pasen en vez de decir pase, y lo cual pasó. Se sentó, hizo las ofertas de los libros y le dijo, muy bien, tal día voy a venir para... Este, entregarle los ejemplares que usted ha comprado. Y le dijo, a ver si sería que usted viene, podemos almorzar. Y él dijo, excelente. Así que unos días después él visitó la casa nuevamente y al abrir la puerta a la señora le dijo, buenos días, joven, ¿cómo está usted? Y él dijo, muy bien, aquí trayendo esos ejemplares. Y su amigo, le preguntó, ella. Entonces, allí viene justamente la eh, la incógnita de él de la expresión pasen cuando hizo la primera visita que ahora sí podía tener sentido cuando ella dice, y su amigo entonces él le dice yo vine la vez pasada solo no, le dice la señora usted vino con alguien y si yo le compré los libros que usted me vendió es porque esa persona que estuvo con usted, sentada aquí en mi sillón, me mostraba tal alegría, tal rostro de felicidad, que me dio tanta confianza de que esos libros me iban a ayudar, y por eso yo concedí y de compré los libros, a pesar de que el presupuesto que yo tengo es muy pequeño, y que no era para comprar libros, sino para otras necesidades, pero me pareció muy importante la actitud de su compañero para poder comprar los libros que usted viene a entregarme el día de hoy. Entonces, allí entendió este joven de que junto a los seres humanos suceden cosas importantes que demuestran que nosotros tenemos un Dios que aunque nosotros mismos no seamos conscientes de que Él está presente en nuestras vidas, de manera constante se manifiesta ayudándonos, dándonos idea de lo que podríamos hacer en los momentos de incertidumbre que tenemos en nuestra vida cotidiana. Entonces, el confiar en un ser supremo, llamado Dios, ha sido de alguna manera para el hombre una salvaguarda para vivir con optimismo. Pero el tema no era explí explícitamente que tú tengas optimismo al escuchar mi chavo. Al escuchar este mensaje mi objetivo no era exclusiva y únicamente para que tú vivas con optimismo de que Dios no solamente te protege cuando tú le pides sino de manera permanente Él está con sus ángeles acompañando tu vida. Hay algo que tú tienes que conocer esta mañana y es que tu vida aquí en esta tierra no es una vida para siempre en la condición en la que vivimos ahora. Incertidumbre, avaricia, tristeza, dolor, enfermedades, muertes, desesperación de las gentes, una ansiedad incontrolable. Dios no tiene un plan para que nosotros vivamos de generación en generación con el dolor de vivir una vida triste, sin esperanza. Él nos da las evidencias de que podemos confiar en Él, lo suficiente como para que podamos no solamente estar seguros de que Él nos acompaña, sino que también... Tiene una promesa de vida eterna. Algunos de estos días hemos pasado momentos muy especiales en el grupo de amigos que nosotros tenemos. Eh, mi amigo Blas Mendoza perdió a su hija mayor en el estado de la muerte. No sé exactamente cuál fue la razón de que su muerte fuera tan rápida y tan temprana, pero sí es importante que te diga que mi corazón se dolió mucho porque yo vi a esta niña nacer, crecer. Soy amigo personal de él. así como él, otros casos de otros amigos, que ya no están con nosotros en vida, que han afectado nuestro sentido de, de lucha por existir, por vivir con esperanza. Porque llega un momento en que tú no puedes tener control de las cosas que te suceden alrededor. Hace cinco años atrás, cuando murió Sandrita, mi sobrina, con un cáncer terminal a los 43 años, afectó mucho mi sentido de supervivencia. Me puse a pensar cuán difícil debe ser para un ser humano saber que va a dejar de existir cuando fuimos hechos para vivir eternamente. ¿Cuál es la gran desesperación en un ser que quiere y debe vivir para siempre, saber que tiene que morir. Lo he pensado en mí también. ¿Qué pasaría si, si llego a enterarme de que la muerte está en camino porque un cáncer o una enfermedad ha tocado mi cuerpo? Entonces, me doy cuenta que esa situación es una situación que no tengo control. Es una situación que no me permite poder determinar cuándo, cuánto, dónde, entonces me vuelvo vulnerable ante la incertidumbre y el descontrol de una situación en la cual yo no puedo decidir cómo o cuándo. Analizaba la experiencia que contó Steve Jobs en su último discurso después de su operación cuando él dijo que tenía la esperanza de que esta operación le había liberado por los próximos 10, 20 o 30 años del futuro. Y después, seis meses después, su deceso sorprendió a todos. Y un joven inventor inteligente, dejando un legado tan grande como el que nos ha legado en el tema de la computación y, la, y, la, y los diseños y, y la vida virtual, no podemos negar que en algún momento él pensó y dijo, todo el dinero que tengo, todos los millones que yo he acumulado, no me sirven para poder decidir curarme o decidir cuándo voy a morir. ¿Qué entonces puedo hacer si ya no tengo el control sobre mi existencia, sobre mi vida? ¿Cómo puedo afrontar una situación como esta? Y poder determinar de alguna manera, a partir de este momento, que mi vida tiene sentido, que todavía puedo encontrar bienestar, que puedo encontrar felicidad. Y le respondo, solo en la confianza de un ser supremo. Solo en la seguridad de que ese ser supremo no solamente me acompaña con sus ángeles ahora, sino que a pesar de las consecuencias del mal sobre mi cuerpo, puedo vivir con esperanza. Porque Él no solamente proveyó para mí la vida aquí, sino también una vida eterna con Él. ¿cómo puedo yo esbozar eso desde la escritura? ¿Cómo puedo esbozar yo desde la escritura la esperanza de gloria, que dice el apóstol Pablo, para vivir una vida confiada en nuestro Dios, el ser que nos creó, el ser supremo que nunca nos abandonó a pesar de nuestras elecciones y que hoy nos promete una vida mejor. Capítulo 12 del libro de hebreos por tanto nosotros también nosotros también nos involucramos teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos testigos vivenciales presenciales que dan fe de que hay un Dios que existe, que está al lado de nosotros pero no solamente ese Dios que está al lado de nosotros sino que envió a su Hijo y siendo testigos de que Él estuvo aquí en la tierra, trayendo y llevando a cabo consigo el plan de salvación para la raza humana. No hagamos lo que nos dice el apóstol. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia en la carrera que tenemos por delante. Viene el médico y te dice, tienes un año de vida. O tienes una enfermedad terminal. Quiero que corras la carrera de aquí hasta el día de tu deceso, que ahora lo sabes que será pronto, porque antes seguramente estábamos enfermos, pero no sabíamos que nos íbamos a morir tan pronto, o que teníamos un, una situación tan caótica como que nos vamos a morir. Entonces, ahora que lo sabemos, el apóstol dice, Ahora que lo sabes, teniendo una cantidad de testigos a tu alrededor, quiero que tú te despojes de la situación en la que estás, ese peso de culpabilidad, de pecado que te asedia, y corras la carrera de aquí en adelante mirando la meta. Mirando el objetivo. Mirando la llegada. Y dice en el versículo 2, poniendo tus ojos en Jesús el autor y consumador de tu fe el cual por el gozo puesto delante de él gozo de sufrir la cruz menospreció el oprobio y venció de tal modo que se sentó a la diestra del trono de Dios del ser creador de tu Dios, de mi Dios considerar aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar el apóstol está diciendo tu bienestar mental Nunca debe cansarse, nunca debe decaer, porque el que sufrió con gozo... ¿Por qué con gozo? La cruz, pero si no estaba con gozo. Jesús no estaba llorando tampoco, de emoción o de tristeza, pero sufrió, dice, el gozo de la cruz. ¿Y por qué es un gozo? porque sabía que su sufrimiento consumaría lo que prometió a Adán en el capítulo 3, versículo 15, en el libro de Génesis, que golpearía a aquel que venció contra la voluntad del hombre y lo sometió al pecado, lo vencería con un golpe en la cabeza y lo mataría eternamente a Satanás, quien indujo al hombre a caer en el pecado. ese gozo del sufrimiento de Cristo en la cruz del Calvario es el objetivo de tu mirada si tú quieres vivir con esperanza y confianza en un ser supremo Él murió en la cruz aceptó el oprobio para que nosotros podamos tener salvación pero no salvación un momento sino salvación eterna Vida eterna, esperanza que se proyectará hasta la eternidad, porque confiamos en el Ser Supremo. Dios, miremos cómo trabaja Él en la creación, forma al hombre, lo hace una belleza, le, le rodea de toda la belleza de esta tierra, es una belleza la tierra, cuando tú miras desde afuera o la visitas en, en el interior interior. Y te vas dando cuenta que todo lo que hace un padre con su hijo cuando van a nacer, lo hizo Dios, pero perfecto, en gran manera, dice la Escritura en el capítulo 1 del libro de Génesis. Y ves que a pesar de las desobediencias del hombre, tal como el padre con el hijo, cuando el hijo es desobediente, el padre va, lo busca, como el hijo pródigo que está esperando todos los días al hijo pródigo que se fue de la casa, que abandonó el hogar para que vuelva, y cuando vuelve no le, no le incrimina sus pecados y sus errores ni su desobediencia, sino que lo trae con cariño y lo protege y lo ayuda. Esa figura del Dios creador es una figura muy especial que nosotros deberíamos copiar y tenerlo bien en nuestra mente para no olvidar que el Dios creador nunca estuvo ausente de las necesidades que tú tienes, que yo tengo, que el mundo tiene, sino que no solamente estuvo presente, sino que incluso hizo provisión, provisión, entregando a su hijo para conquistar en la muerte la vida del hijo de Dios, nosotros, del hombre. Para que podamos tener esperanza, para que podamos tener vida, pero vida en abundancia. Qué difícil es para el hombre tener control sobre el pecado. Es algo que nos da amargura, dolor, sufrimos. Pero allí es justamente donde nosotros debemos descubrir nuestra necesidad de confiar en un ser supremo. Porque vemos que algunas cosas de nuestra vida no las podemos controlar. No tenemos manera de resolver. Y tenemos que sufrir hasta el día en que el Señor nos llame a la tumba, hasta el día en que Él venga. Sufrir las consecuencias de, estos, de esta tendencia humana que nos controla, que nos induce a hacer las cosas. Que no queremos, como dice el apóstol Pablo, que lo que quería, no hacía, y lo que no quería, eso hacía. Que había una lucha constante dentro de él, una lucha permanente entre el bien y el mal, que no le dejaba en paz. Entonces concluimos de que aquello que no podemos controlar, sea un asunto personal o la inseguridad, la trama del mal que está en nuestro entorno, como no lo podemos controlar, necesitamos seguramente, relevantemente, confiar en el Dios Supremo. Dejarle a él aquellas cosas que nosotros no sabemos que van a suceder en el futuro, pero que él sí sabe por su omnipresencia y su omnisapiencia. Y que él conoce, y que él puede hacer para que tú y yo podemos vivir con bienestar, tranquilos, y decir, como el apóstol, si es para vida o para muerte, de él somos. O que si creemos en Cristo y vivimos, vivimos para él. Y si morimos, morimos para él. Ese concepto bien desarrollado por el apóstol Pablo nos induce ahora a decir que tenemos que correr la carrera del futuro confiados y mirando aquel que con gozo sufrió la cruz, gozo porque sabía que esa cruz salvaría a sus hijos de la muerte eterna, que hoy gozamos como promesa presente en nuestras vidas. Dios, quien proveyó a través de su Hijo Jesucristo todo lo necesario, todo, no quedó nada en el tapete. No quedó nada fuera de lugar. Todo lo hizo para que tú y yo pongamos los ojos en aquel que consumó no solamente nuestra creación y nuestra existencia, que nos acompañó, no solamente cuando nosotros vivimos, sino a nuestros antepasados y que nos acompañará en el futuro. Ese llamado Jesucristo nos ayudará a terminar esta historia de la muerte para siempre, en la resurrección para vida eterna, porque Él está sentado a la diestra del Padre y Él recibió el poder, la gloria y la autoridad para que tú y yo podamos vivir confiados en sus promesas. Comenzaba a pensar un poco en mi experiencia cristiana durante estos 60 años de vida y me he dado cuenta que la única alternativa de tener paz en el corazón y en nuestra mente es aprender a confiar en nuestro Señor, Dios Todopoderoso, Jesucristo nuestro Salvador y Redentor. Yo quiero que esta mañana, en medio de tus problemas, no sé cuáles son, si tú que tengas problemas profundos, grandes, insolubles, que permanentemente viven contigo y te acosan y que no te dejan en paz, yo quiero que esta mañana, en este programa Tu Encuentro con Dios, tú te encuentres con la promesa de un Salvador. Que murió, que sufrió la cruz con gozo porque su gozo sobrepasaba su dolor, porque sabía que luego de morir pagaría para siempre la paga del pecado, que es la muerte eterna, para darnos vida y vida eterna, si es que nosotros confiamos en Él. ¿Quieres confiar en un ser supremo? ¿Quieres esta mañana tomar la decisión de abrir tu corazón y tu mente para decirle a Jesús, te abro mi corazón, te abro mi mente, ven, pon tu trono en mi vida y haz que este encuentro sea entre tú y yo, que le digas eso a Jesús. Haz que este encuentro entre tú y yo sea un encuentro de ligación, de comunión de hoy, para siempre yo esta mañana quiero decirle a mi Dios que tome control de mis planes de mi vida ya lo hice hace mucho tiempo pero hoy quiero renovar mi decisión de creer y confiar en sus promesas y te induzco a ti para que tú también puedas hacerlo y no, no, no será tarde cuando vuelva a tu corazón un sentido de bienestar y de paz y de vivir la vida con objetivos para la honra y gloria de nuestro Creador. Yo quiero agradecer a Dios por la oportunidad que me dio de conocer su palabra desde muy niño. Agradecer a mi mamá Teresa, a mi papá Ángel, por haber trabajado arduamente para que yo pudiera conocer el mensaje de Dios. Y cuando ya estudiaba, era un estudiante de adulto, mi padre hizo todo lo imposible para que yo pudiera estar en una universidad cristiana. Y aprendiera a amar a Dios y a vivir confiado en sus promesas. Quiero decir a mis hermanas que constantemente han estado ayudándome a vivir una vida cristiana cada día, tomado de la mano de Dios. A mis hijos que constantemente me dan su alegría con mis nietos. El gozo de mis yernos y mi nuera que también traen alegría en mi corazón. Gracias a Dios porque... Con mi esposa tenemos planes de poder seguir predicando la palabra de Dios en otros lugares. Y eso es una cosa que realmente llena el corazón. ven por este servidor porque a partir de junio tendremos un proyecto grande para poder crear nuevas maneras de llegar con el Evangelio a otras personas. Si quieres acompañarme en esta labor, yo te invito. Tendremos un set Especial donde tú podrías venir y poder presentar también la palabra de Dios a miles de personas que están dispuestos a escuchar su palabra. Que Dios te bendiga en esta mañana y que este mensaje haya sido de ayuda para tu vida espiritual y tu vida cotidiana. Mi único deseo es que tú puedas confiar en el Dios que yo también ahora confío y que Él me ha ayudado tanto durante todo, toda mi vida. Quiero esta mañana Orar por mi hermana Lucía, que está, va a ser sometida a la operación. Quiero que oremos también por la tía de mi esposa, Delma Lazo, que necesita la ayuda de nuestras oraciones. Y quiero que oremos por todas aquellas personas que están pasando momentos difíciles, como Ángel, Granados, un amigo mío, que pueda tener siempre su confianza puesta en el Señor. Y que el consuelo llegue al corazón de Blas y de Rubén Mendoza, al perder a su hermana, a Rubén y a su hija. De todo mi corazón, para cada uno de ustedes, bendiciones de parte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos ahora. Amado Padre que estás en los cielos, te doy muchas gracias porque me das esta ventana, esta plataforma para llegar a los corazones, a la mente de otras personas con tu palabra. Y algún tiempo darme también a mí un mensaje de esperanza. Señor Jesús, tú que has prometido en tu palabra, que si ponemos nuestros ojos en ti, nuestra esperanza en ti, un ser supremo, podemos alcanzar tu misericordia y tener vida eterna, permite que esta mañana, en este programa, nuestro corazón abierto pueda ser entronizado por la presencia de tu Espíritu Santo. Que puedas ayudarnos a través del Espíritu Santo y convencernos de pecado, de justicia y de juicio para que podamos tener la libertad de caminar hacia el pan de vida, hacia la luz que es Cristo Jesús. Ayúdanos, que eres tú quien nos guías. Danos paz en el corazón y seguridad de que sea lo que nos suceda, en vida o la muerte, Tuyos somos. Bendice a mis amigos, a mi hermana que está haciendo... Va a ser operada. Bendice a Ángel en su recuperación. Bendice a Blas en su consuelo, en el corazón, y a Rubén. Bendice a Belma para que pueda confiar en tus promesas. Díganos, Señor, a vivir plenamente tomados de tu mano y que nuestra comunión contigo no se separe de las maravillosas promesas que tú tienes para nosotros. Te pedimos todo esto en tu nombre, Señor Jesús. Amén no soy el hombre perfecto no soy la persona perfecta para predicarte el mensaje pero hago lo que el Señor me dice a mi corazón si te gustó este mensaje y quieres compartirlo con otras personas puedes compartirlo desde tu Facebook con otros grupos y también en Boris Darmon canal en Youtube para que puedan otros escuchar un mensaje de esperanza Deseo que el Señor te bendiga, que el Señor te acompañe siempre, que te dé paz y bienestar. Y que pronto, cuando Jesús venga, podamos encontrarnos en la patria celestial. Es mi deseo esta mañana, un amigo de ustedes, Boris Darmon, en tu programa, tu encuentro con Dios. Nos vemos.